Sutsuya Jutsu, Jutsou, ¿es hombre o mujer? Sí, sí, seguro tú también te lo preguntaste cuando viste esa escena. Sí, este, el personaje que te trajo esa orgasmiante escena de pelea entre las, gemal, entre las gemelas de un solo ojo y el sujeto ya apodado apodado Jason del CSG. Pues, ¿es hombre o mujer? Es más, miren, miren esta imagen del manga, seguro se pensarán, es mujer, claro, pero no, es hombre, es hombre, es varón, eh, nació con pito, por así decirlo, nació porque resulta que él fue criado por una Gaul que lo maltrataba, lo obligaba a luchar y cosas así, lo que lo dañó física y psicológicamente. Y esa Gaul lo vestía de mujer, le trataba como mujer, creo que hasta llegó a castrarlo, creo, no me vi esa parte del Manimal y no me leo el manga de Tokyo Gaul, pero bien, es mujer, solo que tiene solo que por cómo lo criaron, por su castramiento, su voz muy fina, su perso su personalidad su voz que le pusieron en el doblaje la, en el doblaje castellano y por supuesto su, su apariencia andrógena sí sí andrógena hay muchos personajes que tienen apariencia andrógena en el anime lo sabían bien gracias si ya tienes la duda de género de algún otro personaje escríbelo en los comentarios